Karina la princesita y el polaco festejaron el cumpleaños de su hija. En soledad, dado que hace casi un año terminó su relación con el Kunagüero, Karina se enfocó en el festejo los 11 años de su hija Sol, fruto de su relación con el polaco. La cantante tropical organizó una divertida fiesta de disfraces, en la que apareció vestida de gatita, con orejitas y todo. No sabía de qué vestirme y me vestí de gatienzo, comentó con humor en uno de sus posts. El papá de Sol, el cantante, tampoco se quedó atrás y apareció disfrazado de el zorro. Además, también compartió historias mostrando la celebración y le dedicó un dulce poste a su hija. La decoración del lugar consistía en globos y estrellas de colores flúor que resaltaban en la oscuridad de la sala. Uno de los invitados llegó disfrazado del payaso Date, pero en su primera versión con Tim Curry. Además, la artista presentó a una nueva integrante en la familia, una perrita llamada Queen.